Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Sol y estamos aquí desde el iShow 2017. Yo soy el ingeniero de ventas de Dines Corporation y estamos presentando nuestro nuevo sistema, el Quick NW. Quick NW. MW porque significa Narrow Web, porque este sistema está diseñado principalmente para la industria flexográfica. Lo que estamos buscando con este sistema es poder cambiar e innovar la manera en que se corta en anchos muy angostos. Con este sistema podemos alcanzar hasta una pulgada de, de ancho de corte. ¿Esto ¿qué, qué significa? Significa que cuando queremos hacer un corte tan, tan angosto, usualmente, por la competencia, utiliza sistemas de posicionamiento con collarines y con flechas. Esto genera un problema porque no tiene un ángulo de corte. Esto permite que no se corten materiales como plástico, acrílico, viniles, y que se limite principalmente a lo que es papel. Con este sistema, lo que buscamos fue generar ese ángulo de corte en las portas. Nuestro sistema patentado e innovado permite cortar cualquier tipo de material en, el, en la industria gráfica. Este sistema utiliza un sistema de posicionamiento completamente automático en el que las portacuchillas se posicionan de acuerdo a la especificación que el usuario seleccione dentro de 30 segundos. Además, esto asegura así que los anchos de corte sean siempre constantes y que, sin importar quién sea él, el operador, siempre se tenga una máxima eficiencia en operación nuestros sistemas son tan precisos que para el, el tipo de corte para tijera aseguramos una precisión una tolerancia de precisión de hasta más o menos 6 sigmas de 4 centésimas de pulgada